Y de las denuncias de materia familiar, ¿cuántas terminan yéndose a prisión los demandados? No tengo el porcentaje, pero yo te puedo decir que, que, que es menor, ¿eh? o sea, vamos a estar hablando de porcentajes abajo del 1 o 2%. ¿Y a qué crees que se deba a la mala asesoría de que el Hobbit Bermúdez ha llegado a prisión? No, no quisiera aventurarme a eso porque no sé si fue mal asesorado, o fue bien asesorado y él no hizo caso a sus abogados, es difícil decirlo. Pero, pero en la generalidad yo creo que cuando esto sucede, eh, pues bueno, lo mismo, se, se trata de un poco de desconocimiento de la materia, eh, de los abogados, incluso de los juzgadores, ministerios públicos. Bueno, pues yo creo que es todo por el momento, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Mira, desafortunadamente tenemos un acuerdo de confidencialidad, que no nos permite revelar los detalles de, de, del asunto, además por, por razones de seguridad también para nuestra clienta y sus menores hijos. Lo que sí te puedo decir es que ya se solucionó el asunto. Uh -huh. eh, para que esto pudiera suceder, la ley exige tres requisitos básicos. Uno, que la señora ya otorgó, el perdón. Uh -huh. Y para que la señora otorgue el perdón y este proceda, es necesario que el señor... ...haya pagado las pensiones caídas, es decir, todo lo que se había devengado y no había pagado por el concepto de alimentos... ...así como garantizar un año de pensión alimenticia, es decir, hacia el futuro. ¿Es decir que ya se le otorgó el perdón al joven de Hermúdez? Así es, ya se le otorgó el perdón. ¿A partir de cuándo ya se le otorgó el perdón? Eh? El día de hoy, 6 de, el de septiembre de 2016. ¿Y ya abandona esta noche la, la, la prisión o tendría que ser hasta mañana? O... Mira, es, es difícil decirlo... Eh, porque todavía hay algunos trámites por, por concluir, entonces yo calculo que si las cosas corren el curso normal debe salir en la madrugada o el día de mañana. Ajá. Y ya lo podremos estar viendo jugando en las canchas nuevamente. Pues mira, dependerá de, de su situación en el club, ¿no? Ajá. La verdad es que la desconocemos, ahí hay muchos rumores que, que unos dicen que han recibido contrato, no, pero pues, esos son, son rumores, las que yo no tengo información fidedigna al respecto. Uh -huh. Oiga, ¿y fue fácil haber peleado con una persona pública como el Jody Bermúdez o, o cuesta en un país como México donde el fútbol es como el alma? Fíjate que, que, que fue, fue complicado, pero no creemos que, que la razón haya sido que él sea una figura pública, que sea futbolista. Eh, se complicó porque pensamos que hay un gran desconocimiento sobre la materia y este tipo de delitos. Entonces, eh, desde la integración de la averiguación previa, tuvimos que, que eh, pues luchar para que, que la autoridad, en este caso el, el Ministerio Público, que además es representante social, eh, pues, pues pudiera entender que se había cometido un delito, y después, pues, ya que, que el Ministerio Público consignó, en dos uh -huh. ocasiones el juez negó la orden de aprehensión, y fue hasta que un órgano superior, eh, una sala que resolvió unitariamente, vaya vale, la redundancia, por un magistrado, que revocó la, la negativa de la orden de prensión y, y, y ordenó que se dictara esta. Entonces, la verdad es que sí ha sido complicado, pero, pero creo que se debe más al, al desconocimiento de la materia que, que, que al que desea el jurado público. Oye, es una buena señal que se den este tipo de cosas en materia familiar, donde las mujeres generalmente demandan a los varones por incumplimiento de pago de, de pensión alimenticia y que el señor Bermúdez haya...